Hola amigos de YouTube, cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez eh, estamos en una nueva video de reacción. Como dije, creo que el día de ayer o anteayer no me acuerdo cuando subí ese video. Que creo que era la versión español de la fusión de Fusil y Cell, no de, y de de bueno de Scar y Payne no. Y mmm, dije que bueno este ya había publicado que iba a sacar una, una nueva animación corta no sobre bueno Super y el enemigo nuevo no que es Moro que bueno, está actualmente en el manga, ¿no? y bueno, ya sacó un, un video de un minuto, ¿no? que bueno, acá dice Vegeta versus Modo parodia que bueno, ya tiene más de 100.000 visitas, ¿no? y bueno, si no saben quién es el modo, bueno, es el modo es el... el monstruo tipo cabra que aparece en Dragon Ball Super en el manga, ¿no? es el nuevo villano que está ahora que el diseño es medio parecido a, a Piccolo y bueno, en la nueva eh, transformación que tiene ahora que salió ayer, ahí mostró la imagen y han parecido con Freezer o hit no? y ok vamos a ver esta nueva animación y a ver que mueve no para el futuro Allez. vamos a ver Ay, perdón está un poco alto ese. ¿sí? oh metalera eh ok, un el protagonismo de esta, esta saga de... ¿Quién es? Mi nombre es Modo y soy un ser mágico ¿Qué? Me dedico a absorber las energías de mis oponentes Los androides Y me deseo fea juventud eterna Hijo de Maku it? Loco de Goku ¿La otra vez. La? Soy un personaje completamente original, sí. English claro. motherfucker, Para de usar las líneas de Samuel Jackson. Tu padre es una copia del Dr. Maquijero y de Pico de Maco. Me cogí a tu no, me... sí, no, me, no me... <Risa> ¿Lo mato Sayagin es arrestado por matar por violencia animal Peta re caliente es prisión vegeta en problema chicas Sayagin a las cabras ¿Qué? ok Eso. sorbo Los personas para dos Se la ha metido en la casa <risa> Suscríbete a este canal. Estoy ok, hay algo más. Ok, buen art, digo buenísimo. A ver qué puedo comentar acá. Al fondo parece que está en la mal ¿no? Creo que sí, ¿no? que muy bien, bien... modo ahí todavía no está rejuvenecido, no está lejos. <ríe> los ojos, como animal y sin a una secuencia de imágenes. de la cara re de con los ojos chiquitos! Bueno, ahí no dice, ¿no? Que Mono es un personaje completamente original Y me gustó la voz de Vegeta, hay voy otra vez ah, El sonido de la vaca, cabrón ¿What? ¿What? <risa> Ah, bueno, agregaba el sonido de las cabras Ok está Goku en forma de ¿Qué Se trata con los ojos como de Monbolo ahí Ahí está el reciclópatas la faca ok está re caliente como el video de adulto con los brazos re contra largo que parece fideo la la cara de que pasa acá a ver, esta de cada piña modo y bueno ahí se mata <ríe> la cae el dolor. y bueno el defensor animal de donde está una vez <ríe> y se lo viola salvador no sé si demolirse de lo que dije bueno, en mi porta, no importa y ok, creo que todo bien todo bien, me reí y aquí, así son los videos de, de Kijin ¿no? muy buena animación buenos colores también y bueno y eso es todo espero que te haya entretenido esta reacción si así puedo dar una me gusteada compartirlo suscribirte a este canal para más reacciones como este el botón acá no está el adorno, ni de like, ni de suscribir, así que es solo un clic nomás, ya está, y suscribirte y ayudas a que, que el canal crezca aún más y bueno ojalá que lleguemos a 3000 algún día ya pasamos a 2300 que bueno, ya es un, para mí es mucha gente aunque ven pocos ven pocos pero igual yo hago lo que me gusta y ya está y ok, eso es todo soy Jose Ultimate y nos vemos la próxima, dejar el video original abajo en la descripción no. y bueno, eso es todo, bye.